Sobreviví en una isla desierta de Minecraft durante 100 días con mis amigos. Para esto tendremos que sobrevivir contra un montón de bichos, mobs, gente que vive en la isla y sobre todo con los dioses. Porque sí, hay dioses en la isla Y ellos de vez en cuando nos ayudarán con algunas pistas para encontrar tesoros O a lo mejor nos joden un poquito Así que el objetivo final va a ser escapar de la isla En esta aventura nos acompañarán Johnny y Pedro Los cuales estarán todos los días con nosotros para poder escapar de la isla Deseadnos suerte por favor Recordaros que hago directos diariamente en Twitch haciendo estas cosas y mucho más Si no lo queréis perder os recomiendo seguirme por ahí Lo tenéis en el link de la descripción Vale, vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Sí. Vale, chicos, lo primero de todo. Estemos en una isla, ni siquiera sabemos dónde estamos. Veo un creeper por ahí de color amarillo. Pedro, ha sido tu culpa, bro. Te dije que el barco así no, no estaría bien, bro. Mira qué barco de mierda has marcado el Pedro. Pero vamos a ver, <risa> es que ¿con qué materiales quiere que haga un barco así? <risa> bro, hace, mira, se ha colado esta arena, perdón. Madre mía. Sí, de verdad. ¿No quieres esquiar? Eh, eh, eh. Las, los suministros. Me Scout, para mí, para mí. Para mí, me quedo solo. No, pero yo, yo como y vosotros, ¿no? Y un cofre, tú, por la puta cara. ¿A ver, un gorro? ¡Una polla! Para mí. Este gorro es mío. Tú, tú, tú, tú, que si muero, que si muero no se anda aparezco. Tú, vale, vale, vale. vale. Lo sorteamos, lo sorteamos, lo sorteamos. El primero que me la come, tío, que va por culo para mí, coño. Se lo queda Pedro, porque tiene como en plan... Skin de pringado, ¿no? <risa> ¡Ostia! <risa> para pa'l logro, déjamelo pa'l logro. Pa'l logro, pa'l logro. logro pringado. <risa> <risa> Bienvenidos, aventureros. Parece que habéis sufrido el mismo destino que nosotros. Habréis naufragado. No temáis, la isla no es peligrosa si se explora con inteligencia. Pedro, esto no es para ti. Pedro, puedes hacer ante F4 porque te falta el último. <risa> <risa> si hemos chocado aquí, se supone que allí pues hemos venido por allí. Pues podremos volver al pueblo. Vamos. Yo creo que podemos volver malando. Chileando un poquito. Bueno, encima es que ahora se nada súper rápido. Cuidado que hay tiburones, eh. Que ver tiburones, pero si estamos aquí en el océano. hermanito. <risa> ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Coño? ¿Qué coño es eso? ¿Qué, ¡Que me está pegando algo random! ¡Que me está pegando algo random! ¡Que me estoy ahogando y pegándome! <risa> Vale, yo no acaba de morir por la cara. ¿Y Pedro? Sí, yo estoy yo también, sí, yo que yo también, ¿me entiendes? Profanamos, profanamos, gente, profanamos. ¿Se profana, gente? Y no me lo puedo creer. No. No. ¿Qué cojones? Quita, coño, quita, quita, quita. ¡Orr, orr, orr! qué asco! Qué asco, Dan! ¡Qué asco, Dan! ¡Qué asco, Dan! ¡Tienen pene! ¡Que me meten cerrera! ¡Que me metan cerrera! <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué vale vale vámonos vámonos vámonos no, yo estoy a punto de morir eh voy a morir vale eh, voy, vale no, nos escapamos vale nos escapamos vamos al barco al barco al barco al barco al barco mundo de nuestros orígenes vale vamos por coñas a salutear un poco de madera anda, y hacernos algo vale yo haría o sea se si me está haciendo de noche si ese es, este es el nivel de día y nos han matado literalmente de tarántulas yo literalmente haría una base yo lo mejor sería o sea es que no sabemos qué hacer para salir porque si está todo rodeado e infestado de tiburones no sé qué habrá que hacer para salir fuera de coñas ¿eh? y si aparecemos donde ¡Hostia, mira esta para una base aquí 100% bro con sus palmeritas tal vamos a hacer una base simple podríamos hacer la subterránea pero vale, hacemos esto rápido vale fuera de coñas cómo guardamos las cosas porque bueno, voy a hacer un, un cofre y ya está aquí da igual bro da igual hemos guardado todo aquí guardado todo aquí vamos a la vamos a la base tocha no la, la, la, la bajamos la bajamos no, confía en ti mismo Madre mía, Jona, hermano. no puedo morir, yo no puedo morir. Las arañas hay que esquivarlas. Vale, tú, li... tú, tú, tú, tú, tú. Madre de mía, tú. Esto está complicado, eh. Vale, si salimos y ponemos antorchas por aquí, aparecerán. Imagino que no, ¿no? Hay que tener cuidado, tío. ¿Alguien me puede explicar qué cojones es esto? Vale, un zombie. No hay mucho más ahora mismo, ¿eh? Estamos safe. Pero ya, ya verás como aparece algo que nos va a matar. A ver, los minerales, bro, todo lo compartimos y ya está. O sea, no hay que pelearse por nada de eso. Tengo un pico que no lo quieras de, de piedra. Eh. ¿En la azada? Hay una azada flotante, bro. Coño, pensaba que era un objeto y iba a buscarla. Vale, vale, vale, un zombie, un zombie. Mira, chavales, esto, no os acerquéis a esos, eh. Mojito, mojito, mojito de los tochos. Tío, estoy por. Es que no podemos salir ahora. No podemos salir de la isla, bro. Sí. Hostia, los mosquitos. Madre mía. ¡Ayúdame! Es imposible. Saco de, sangre. saco de sangre, a verlo ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El, el sonido? Bro, no puedo pillarlo. Déjame pillarlo, Pedro. ¿Pero el qué? ¿El saco de sangre? ¿Qué, qué estás haciendo, Pedro? La mano? Es que estás mirando y inventario y todo. ¿Y qué hace el saco de sangre? Pues por pues, si te falta sangre, pues. Sí, la... Ahí, es un vial. Vale, el pa... ¡Otro loco de tuya, Pedro! ¿Ale? Madre mía, los cocodrilos, bro. Pero literalmente, o sea, me van a decir, algún día me dirán, porque yo le tienen miedo a la noche de Minecraft? Y lloraré. Lloraré. Me cago en la p. ¿Qué coño está pasando? Acabo de spawnar y ya tengo dos corazones. Madre de Dios. ¿Esto, esto qué está pasando aquí? No podemos explorar por la noche, hay que esperar al día, hay que esperar al día. Vamos a encerrarnos y que se haga de día. Sí, sí, sí, sí, sí, por favor. Yo estoy aquí dentro. Madre de Dios, es imposible, es imposible, ayuda. me corre! Y <risa> no me agarres, hijo de puta eh, Con los amigos Los infectados revientan Pero los los cocodrilos Que cojones, los cocodrilos Hay cinco cocodrilos Hay seis cerrad, cerrad, cerrad, cerrad Cierren Yo aquí no salgo ni aunque me paguen Vale, hay, te, habéis conseguido hierro ¿Dónde, ¿Dónde está la mesa? Vamos a coger la mesa, tú Tenemos carbón Ten, el, el hierro, bro, el hierro Que alguien se chete, bro, aunque sea Cinco tenemos Vale, vamos, vamos Jonah, métete a la casa Y vamos a esperar a que sea de día Vamos a, hacer, a ser coherentes Está lloviendo encima Lo que faltaba, una tormenta no, o, Oye, creo. tormenta tropical Ojita Nah, Pedro, Pedro No te voy a faltar el respeto Que te dije que este, gorra, este gorra era para ti, para ti Jonah ha dicho Vamos por el puente que puede que conecte Conecta, chicos ¡Vamos! Tenemos caña, tenemos caña y zanahorias. Vale, vamos. Por favor, dime que el en el pueblo hay algo. ¡Dios, qué guapo! el que he encontrado. Estaba en el suelo, ¿eh? ahí. Hay aldeanos, tú. Vale, parece que va mejor. ¿Yona dónde está? Bueno, ¿yona está? Oh. ¿Yona dónde está otro? ¡Hay que haber muerto! Vale. vale. Llegar, que... Aquí hay carbón, aquí hay carbón. ¡Tú, ¡Para mí! ¡Para mí! Cofres tochísimos. De donde hemos venido de los cuentos, no habrá algo. Es que no lo hemos mirado, ¿eh? hemos ido directamente hasta aquí. Ya, ya, hay como una especie de base como de agua. Vamos para allá ahora. Vale, vamos a plantar aquí cosas. Vamos a plantar aquí cosas. Si tienen la patata, plantada. Aquí hay muchísimo trigo, gente. Cacao, sandía, de todo. Vale, aquí champivacas y de todo, bro. Ender chest, Ender chest, gente. Vale, gente, vale, vale, vale. Vamos para allá, vamos para allá. Vale, gente, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estoy aquí enfrente. Problema, hay literalmente cocodrilos No prisa, porque se va a hacer de noche Y no molaría, la verdad, morirse <tose> oh, ¡Qué cojones! Vale, hay un pavo abajo, hay un pavo abajo rarísimo Hay un pavo abajo rarísimo Vale, espero no morir porque tengo 22 zanahores encima, tú ¡Cofre! ¡Cofre, lo tengo! Eh, un yunque, ¿alguien tiene para pillar el yunque? Yo Tengo el libro ya, vámonos Vale, nos escapamos en 3, en 2, yo me voy ya Yo ya, nos huimos ¡Truenos, truenos! ¡El pai. pa' ¡El campeón de Argentina, el Green no, no, no. ¡Me voy para mi casa, me voy para mi casa! Hostia, voy a hacer la cucharita con el aldeano hoy ah, ¡Otro bicho! ¿Qué ha ¡Ayuda! Hay loot aquí, hay loot. ¡Mío, es mío! ¡Es mío ahora! ¿Te imaginas, rata? ¡Puta! Parte lo doy. ¡Ohí, huir, huir! Que ya no me fío de este mundo ya. ¡Hostia! ¡Se han al lado! El hijo de <risa> Bro, literalmente, este va a ser la serie que me, más me revienta la cabeza de la historia. ¡Hostias! ¡Libros para hacer librerías! <risa> No, si quieres hacer no. Bro, aquí nos chetamos, ¿eh? En un momentito. Lo tengo. No muy lejos encontraréis una aldea. La última vez que llegamos, había una tribu un poco peligrosa. Esperemos que hayan evolucionado. Hostia, pues la verdad es que un poco. A ver, hacen un poco un, cosas raras, ¿no? Nos hemos saltado el libro, la verdad. Bueno, es normal, ¿no? Vale, eh... Aunque... A ver, no deberíamos estar acostumbrados a nada. Porque ya os digo que se puede liar. Entonces, yo creo que deberíamos movernos. Tenemos ya un punto de respawn. No, no, pero ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Parad, ¿qué haría yo? Guardar cosas y irnos. Sin nada, literalmente. Y explorar. Full, full sin cabeza. Yo no, me voy para tu casa, me voy para tu casa. <risa> Yo voy a llevarme solo una hacha. Voy a guardar todo en el cofre de ahí de la casa de llena. Y vamos a ir para allá. Para el norte. Vamos para el norte. Tengo que decir que me estoy defecando. Y no en no, el Minecraft. Porque eso también lo he implementado. Me estoy defecando en la vida real. Un todo guapo. Que empieza ¿Los cuervos? Vale, los cuervos se nos comen los cultivos, acaban de comerse la única patata que teníamos. Pues Sabes qué? ¿Sabes qué? Me vais a comer las puntas de huevos madre. Vale, veo más luz, gente. Pero no se nos ha dejado nada atrás. ¿Dónde? Por el puente. ¿Hay cosas en el puente? No sé. Es que no, hemos, no hemos mirado bien. Hemos pasado de todo. Esta isla de aquí no lo hemos visto para nada. Vamos a, a, a donde está el principio del este. No, ¡Está vale, aquí abajo, aquí abajo! ¡Marco, marco, marco, marco, marco! Ah, claro. Ya, pero, chicos, cuidado con los barcos, si os lo he dicho, que nos puede matar el tiburón ese que os he dicho. En ese barco he estado yo, pero había un tiburón. Creo que ya no está, ¿verdad? No lo sé, pero... Está aquí arriba, está, aquí arriba está, de aquí, de arriba, está aquí arriba, está aquí arriba. ¡Me lo he llevado, me lo he llevado! Jaime! ¿Qué, ¿Qué es? Es una pechera. Toma. Pero, una protección de proyectiles. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uy, me ha reventado, tú! Sí, sí, quita la mitad de vida, os lo he dicho. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Mato a este también. Hay que quitárnoslo de encima. Es normal. Lo que pegas. ¡Hostia! La, la araña, tú. La hormiga atómica. ¿Dónde vas, peto ¿Y esto? ¿Y esto? Y Espérate, esto? Aquí, aquí, aquí tiene que haber algo más tiempo. algas algas para comer, ¿veis? ¡Un libro! Pirata. ¡Pirate! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Y aquí hay más cosas? Chicos, chicos, chicos. Aquí ¿Dónde? tiene que haber algo, eh. Espera, cada cosa es... Bro, hay muchas cosas. Hay trueno, bro. pero no me fío. Ya, a ver, a ver. Están cayendo los truenos aquí. Tiene que haber algo aquí, 100%. Nos están avisando de algo, nos están avisando de algo 100%, ¿sí? los dioses del abismo eterno. ¡Los dioses de la isla! De las tentaciones, pam, pa, pa, pa. sí, aquí, aquí! aquí mm. That's no ship, sir. It's a quirk. Yo no sé, un, un, yo qué sé, un insulto en giri. <risa> sí, es? Escucha el ZBGM, sé lo que dice, bro. That's no ship, sir. Esto no, no hay un barco, señor. It's a Sipthwire, Crack. ¿Quién me mata? <laughs> me he matado una hormiga, soy inútil. Corre, cae, corre, yo no corre. Soy inútil en la trama. <laughs> sir. Stursky. <risa> y mis coches. Sí, sí, sí, sí. Tengo yo cosas, tengo yo cosas. Vale, eh, ¿dónde habéis dicho? Que no me lo he saltado. Pedro, da, danos algo, bro. Lleva Pedro, pechera de hierro. Casco de Spawn jobbox. Vale, ah, no, lo he dejado ahí. Lo único que tengo es eso, no son nada más. Lo vas a es estar todo en el cofre. Hostia, ¿cuántas cosas hay en el cofre, ojo, eh? Claro, sí. Vale, la brújula. Para saber dónde estamos. <risa> Nunca os una brújula, Julio. Tomar, tomar. Vale, si vamos a chatarnos un poquillo. No tenemos nada para hacernos armaduras, eso sí. Hola, el aldeano que robadiña ha venido. Hostia, está a punto de matarlo. Vale, vámonos. Hay que seguir explorando, bro. Pero controladamente. ¡Suéltame! Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, vamos, vamos. Pero, pero, otra vez, pero. Pero no, no, no, hemos no hemos ido ya, no hemos ido ya. Estamos no. yendo, estamos mirando, pero no hemos mirado nada. ¿Pero el está? qué? Pero si hemos ido, a, a donde has dicho. Pero que a, están cayendo los rayos en la montaña donde la arena cambia. Ahí tiene que haber algo. ¿Tenemos pala para pa picar o algo? No, pero a puñetazos, ¿no? Vamos, vamos. ¡Uy, Donde la arena que cambie. ver, hay que volver, fuera es eh, de hay que buscar algo, tío. ¡Mira, mira, mira! Otro trenillo. Sí, si, nos si nos acercamos nos acercamos que entró en aquí se está avisando hay que picar bro hay que picar por ahí mira ahí vamos vamos picamos picamos dónde dioses dónde tiene que sí, haber no algo aquí 100 por dioses si estáis conmigo quieran aquí hay algo creo vamos ¿Qué? aquí hay algo gente hay algo gente hay alguna casa ayuda ayuda ayuda ayuda ayuda ayuda ayuda ¡Ayuda de verdad! ¡Me muero! Hay algo muy tocho. Hay, algo, hay como 25 casas dentro. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. <risa> hay algo invisible, hay algo invisible. <risa> no, no, no, no. Es, esa, esa va a ser nuestra casa. Hay literalmente en blanco cofres, un montón de cofres. ¡Corre para abajo, para abajo, para abajo! Están mis cosas, cuidado. ¡Corre! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Ay, bro! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cheto! Nos chetamos. ¡Toma! ¡Voy full! ¡Está vale, full vale, chavales vale! ¡Tengo un libro! ¡Bro, esto hay coño esto, esto es, tío! ¡No se puede matar, no se puede matar! ¡No hay un spawn aquí, chicos! ¡Hay un spawn aquí! ¡No se puede! Chicos, hay un spawn. ¿Tenéis, ¡Tenéis antorchas! ¡Pilla todo, pilla todo, pilla todo! ¡Voy full hierro! chavales chavales bro bro bro, bro, bro, bro! ¡Que no se pueden matar! ¡Que esto no se puede matar! ¡Jaime, tengo un libro! ¡No se le puede pegar! ¡Eh, pero hay que hacer algo con eso! Vale, he puesto aquí punto de spawn, pero... Una cabeza de un aldeano. Otra armadura aquí. Vale, Jaime, Jaime, Jaime, tengo un libro para ti. Lelo, creato. ¡Hostia, miradme! Jaime, Jaime, corre. Hay uno, aquí, aquí ha muerto una persona, bro. Tienes la cabeza de un muerto, bro. Piensa, eh. Vale, Jonah, toma, Jonah. ¿Eh? Armadura completa. ¿De qué? De hierro. ¿Qué ¿Sí la tiene? ya ¿Sí tiene? No. No tengo nada. Pedro, ¿tú tienes algo en el cofre que no, no te sirva? Tened cuidado, esta isla parece estar maldita. Objetos voladores atacan a humanos vengando las vidas de sus antiguos portadores. ¿Qué cojones? Vale, creo no, que hoy se cena gente. Ah, el trigo, decirlo. Si ya lo vi antes. No, no, el trigo no, el trigo no. Toma. ¿Cómo entro esto? Ah. ¿El, ¿El qué? Ahora no, te no doy pan, voy a hacer pan y lo doy. Uno para ti y otro para Pedro. ¿Cómo que No me lo creo para hacer sopas. ¿Por qué mate dado la sopa, bro? Si tenemos full pan. Tenemos pan, tenemos pan, bro. Yo no tengo, bro, yo lo he perdido todo. No sé quién se ha quedado. ¿no? Ya, ya, pero que voy a hacer pan. Aña. Voy a hacer pan que nos sirve. No, no, si tenemos un montón. Yo tengo 20 de pan y 13 de zanahorias. ¡Hostia pu. No me joda Pero que este pavo tiene un montón de cosas Estoy Esperando encontrarnos esta vez en el agua, bro Tengo agua. Vale, no hay nada, no hay nada Vale, hielito, la casa del rey hielo, gente Voy a hacer aquí una escalera Vale, he dicho muy, muy rápido que no hay nada, eh Vale, aquí hay un cofre ¡Bravo! Diamantes, gente Manzanas doradas, eh, de todo Cubos de agua Es coña, ¿no? No es coña, tengo cuatro diamantes ahora mismo en el event y no, no sí, ¡Let's go! Vale, estamos... Vale, la isla nos está consumiendo, ¿os te cuenta? En vez de pensar en salir, estamos pensando en sobrevivir en ella. Vale, ¿sabéis qué creo que pasa aquí? Que hemos, hemos venido aquí de día y de noche esto seguramente sea literalmente la mayor locura que ha visto el hombre. Toma, ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué es que se ve desde aquí? Eh, un cofre. Un cofre. Eh. Mío. Es mío. <risa> es mío. Me está uniendo luego la isla. Gracias por el empuje. <risa> es, mío. es mío. Es mío. Es mío. cabrón. ¡Hala, uh! tú! Que me has tampoco el Junk en la cabeza. Mío. Lo tengo. Ah. Lelo. Debería ducharme, huelo tocino. Joder, puto <risa> <na>. <risa> Vale, 100%. Encima de esa bandera hay algo. Tiene que haber algo 100%. Es que es el típico sitio donde yo pondría algo. Exactamente. 32 diamantes. Pero bueno. ¿Qué la coña? No. <risa> vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una armadura para mí. Ya está, cabrón. Vale, para cada uno una armadura 100% de diamante. Eh, botas, botas, botas, botas. Botas para qué? Y después de esto nos equipamos todos con lo que pudimos. Intentamos buscar más objetivos para seguir avanzando en la isla. Me queda solo una manzana. Vale, esto me recuerda a algo raro, ¿eh? Vale, se escucha algo muy tocho dentro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, no, no, digo que si te pico rompelo. Eh, ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? ¡Hala, hola! ¡Para mí eso! Me ha salido. Ay, me me Nuestro más preciado tesoro, ¿vale? Nuestro más preciado tesoro. Ojalá poder encontrar a mi hijo, ¿vale? comprar cosas. ¿Qué coño es esto? Hostia, tremendo ¿Qué bicho. Yo sí, cabrón. Madre mía, es que me lo tanqueo, cabrón. No hay nada aquí. Sigue. Hay cositas, hay cositas. ¡Ojo! Pero está lleno de agua, está lleno de agua. Vale, aquí para respirar el bloque de esmeraldas, vale. Cógelo, cógelo, cógelo Lo rompo Vale, vamos Vamos Guardián, hay, hay que matarlo Guardián ¿Con pretocho? Madre mía, ayudarme a coger esto Espera, espera, espera Jaime, Jaime Mira mi vida, bro Me he muerto No Me he muerto Por favor, no. ¿cómo voy a llegar, bro? No, así de sí, que... rápido No sé, Vale, acabo de pillar demasiadas cosas Tengo que sobrevivir ¿Qué había, Jaime? Sal, sal, Jaime? ¿Qué había? Vale, tengo mesa de encantamientos eh, Libros encantados eh, Diamante a mansalva Hay que entrar otra vez, eh hay más cosas creo Si queréis ver la continuación de la serie Dejar muchos likes, comentarios Y muchas gracias a todos por ver este vídeo Chao